Una noche te encontré Una noche te besé Una noche fue normal A la otra fue mi despertar Una noche más quiero besarte Una noche quiero llevarte a las estrellas esta noche sale mi letra. A la otra noche saldré por ti. Esta noche tocaré yo tu noche. Aunque mi noche no suene negra en mi coche. Noche que nos perdimos todo otro camino, yo otro sentido. Sigue siendo noche, esta melodía no sabe si saldrá de noche. La noche se repite en las horas que no sale el sol. Me mi mi melodía, en la noche un plato de cena. Cógelo en la noche. Algunas noches las estrellas quieren cenarme. La noche sigue calentando los barrios con humo de noche. Me enamoré de ella. La noche es su belleza. Las noches caen en tu bebé. Sí, y tú sigues en mi cuero noches entre oraciones amor sentido a las noches que quiero a las noches que quiero a las noches que quiero a las noches que quiero noches que quiero A traerte empiezo fuego hielo verde roca viento el agua y la rocas caen en el sueño Esta letra que sería RL, canta tipo Japana, el maestro llega me mezcla tu lapicero Enfrente del micrófono, frente otra oración No monótona de la atmósfera Letra, conspiración, acá, filósofo, poeta Sin miedo a la letra, filósofo, poeta Fuego, sin miedo a el poeta RL, entre con Caliente, en los barrios se abren las puertas, oído ante un alto poeta, en el que con tinte te apedrea mi derrata, nada frena. Ahora suena desierto, ahora empieza. Voy soltando hachís, verde del liso, porro estilo, rally, rebasa esta vida de marihuana. Pisan los prados del micro. De pintura, voy en busca de Atena, que podría buscar mi cura interna, piso el suelo de la calle, hizo el papel, repitiendo millones de frases, recomplico este recomplico, video que he metido a los sentidos, voy soltando hachís, verde del liso, borro estilo, rally rebasa estampida de marihuana, pisan los prados del micro Los cabellos, el aroma de la noche, de mis cuentos escarlata. La noche que me atrapó, esa noche de los dos, la noche que llegué y ahora no salgo yo. Yo, voy soltando las estrellas, yo, voy soltando hachís, verde del liso por lo estilo. Dali repasa esta vida de marihuana y están los prados del micro. Yo, yo, voy las estrellas consultando hachís no, a Verde del liso porro estilo Rally rebasa esta vida de marihuana Pisa los pratos del mundo. Micro Yo, yo, ja, ja, 2018 RL, Ganta